Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Sleepy Pintora y aquí estamos con Bravely Second en Layer. Vamos a ver contra quién nos toca luchar hoy. Vamos a continuar. Pues nada, vamos hacia quién nos toca luchar hoy. Venga. <risa> So you are the ones who fired upon this Skyhold. S skyhold? I know of no such thing. <laughs> <laughs> you are a liar. And a poor one at that. Eugenioja and his friends led me to this place. I was very right to let them run free. As for your impressive cannon. Allow me to see to that. Stop! The SP tank! SP tank? Why so desperate? Is this tank rather... important to your canon? Hmm? That tank holds the SP of generations and generations of our people. It now, all the more reason to destroy it, and each and every one of you. Get out of here, you two. We'll take it from here. Forgive us. <laughs> so you appear. How very expedient. The tank, the cannon, and you. <ríe> What a neat core. I did not expect such a crisis while Yuntis was sleeping. But so be it. My strength is yours. I fight at your side. Ready yourself. Bueno, comenzamos. A ver, para empezar. Tiene eh, tres tiradoras. Y está el tipo ese. Pues nada. Primero que nada vamos a cargarnos a las tiradoras. Para ello... Primero vamos a poner el default a Magnolia. Vamos a hacer una magia espiritual. Uh aguja de hielo Dios, espero solo a una? venga, a esta idea vamos a estar pida contra esta y tí, a ti le toca robar a Geist para que le quite un capote rojo no he podido robar nada, bien Disipo el ataque, bien no otra vez a Default de, um, que siga con su estampida y, y... sigue robando Capote rojo por dos, vale Ahora, atacarle Ostras, bueno, quita bastante, eh Venga, vamos a empezar a sanar Tuve los peces al máximo, uuuh Devuelve eh, la vida Devuelve la vida Llegará del cono Sanar Para ti va bien. Eh, Vamos a buscarle vamos, vamos a usar de invocaciones, venga El Helper Hector. Tal cual. Y idea vamos a hacer un ataque normal. Y tish. un ataque normal también. Me ha ah, quitado bastante. You <risa> <risa> <risa> <risa> have We can't beat him! We have to keep fighting! Sooner or later! Sooner or later, what? Every strike, every wound, it will be as if they never happened. All you can do is pray. Pray for a merciful death! At this rate, we will exhaust our stamina. I suppose I must get serious. What? His power of undoing is, in essence, a localized manipulation of time. In other words, he can rewind time, if only for a very short period. But such small tricks cannot withstand the true power of time's flow. The power of time's flow? You mean SP? But do you think the SP in this hourglass will be enough? No. Fortunately, we have a far greater resource at hand. Behold! Out there! The tank! I designed that tank myself, you know. Enter the secret override code and... Voila! The SP comes pouring out! This should be the undoing of our foes' undoing. Time is of the essence. Let us strike him down! This I see. This vision. How can it be? I simply intended to store the power of time as SP. But these are memories of my past. Which means. Of course! Thoughts and emotions are inseparable from the flow of time itself. Altair! Oh, oh! Uh, forgive me. We have a battle to fight, don't we? ¿Crees que puedes evitarme de usar mi poder? ¡Shhh! ¡No voy a ser decepcionado por tus mentiras! ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede! ¡No! En este gran flujo de tiempo fue capaz podía... Pero mira, sus poderes no son tan fuertes como antes. ¡Esta es nuestra oportunidad, todos! ¡Vamos! Vale, pues nada, seguimos como antes. Más no le de fall. Um, you usa una aguja de escarcha con la tiradora. Esta, una hidalguía estampida contra esta. Y por lo que tengo le entendido, ahora. Podemos volver a robar el capote rojo Así que vamos a robar nuevamente A Geist Exactamente Vale, con la estampida Aquí tengo unos 900 Vamos a meterle otro default A Magnolia que por el momento no hace nada en vez de Hidalguía vamos a atacar. Quedan unos 900 y vamos a atacar también con Yu, que eran, habían sido unos 3000. A ver cuántos ahora. Uff, mucho menos. Vale. Pues la cosa sería así. A ver. Me imagino que sanar también no va a sanar mucho. Vamos a invocar a Hellsberg. Tal cual. Magnolia que siga usando. A ver. Piedra de PN Durante 10 turnos. Hombre, esto está bien para. para ponerlo como muro. Pero venga, vamos a usar estampido. Y this... Yo uso furia Bien, así le da, le quita mucho más Bueno, por lo que veo por el momento No es tan difícil, a no ser que ahora Gaze te Empieza a hacer una burrada de daño Nada más que mil. Al menos curar cura bien. Más no le cura bien. Quita 200. Vamos a hacer el pecado de Suisudra. Y a dar el guía también contra Grace. He leído que case puede hacer ataques hasta de 600. Un ataque simple. Deshacer PS. Cambian a lo del turno anterior. Entonces ahora mejor no, no le ataco, ¿no? Por lo que entiendo Vamos a meterle un default Default, default ah, Amigo Vale, vale Ya entendí lo que hace Pues nada Sanatis Utiliza Fuego de Prometeo No, del Fuego no Vamos a usar algo de hidalía, a ver Aumenta la defensa física durante un turno Aumenta la defensa física al atacar con escudo Protege a un aliado durante un turno Supercarga, el ataque es mayor cuanta más defensa física tiene Yo Vamos a usar este tiene bastante defensa física ¡Hala! ¿Que se trajo toda la plebe? Vale. Pues, pues, pues... Sana a Yu. Yu usa una escarcha con aguja a las tipas estas. Y ella, una idealía contra Geist. No. Peace. Vamos a empezar a usar ya ataques por ejemplo, calor Martillo, against, como ataque físico tampida Le duele más como ataque físico O como Ataque Ataque mágico Porque eso sí que no lo he leído, no, no lo he visto Y no lo sé claramente dis Que siga con la furia Golpe Ataque de cuatro golpes a un no, no, objetivo al azar. Eh, vamos a usar esto. Bueno, quita bastante. Pero yo creo que es mejor con furia. El efecto durante varios turnos causa efecto en el grupo, causa efecto al recibir daño, causa efecto en cuatro objetivos al azar, en los enemigos elegidos, entre los aliados y enemigos, causa efecto al comienzo del turno. a ser un calor normal, tal cual, a ver, que, a ver cuánto le quita. Vamos a empezar a hacer cosas aquí Un ataque físico a todos los enemigos Salta y ataca en el siguiente turno Me Inflige daño a los PM No sé si tiene PM Ataque poderoso en el siguiente turno Uf, Creo que son muchos Vamos a hacer un salto Vale, quitamos como martillo. Calor. Más no espiritual. Escarcha. El combate es más pesado que difícil, ¿vale? Por lo que pueden estar viendo No, no es algo que, que, que digan ustedes Es súper difícil No, lo que pasa es que Pesado A ver Con esta estampida quitaba 900 Y se pone a otra vez al, al día Estampida, 1000 Vale Escarcha Más espiritual Escarcha como fulgor causa efecto en el grupo Estaría bien saber cuántos PS le quedan a Geist Pero la verdad es que no sé No es que... porque no he usado un... No, no tengo ningún... Ninguno de los... De los trabajos de... Para poder utilizarlo, pero bueno Vamos a usar Sanar con Tease Está un poco ahí olvidado de la mano de Dios Seguimos con estampida. Bien, eh, vamos a usar un brave, un sanar a todos y otro sanar a todos. Habilidades... Rayo... Como aguja... ¿no? Como martillo... Aguja... ¿sí? Estampida... Ah, con una de las más que sobra... Y espero que me quita todo lo que ya me había quitado anteriormente. Es una pasada. Pues mira. Como digo yo, era más pesado que otra cosa. Pero difícil, difícil no era. Pues mira todo lo que se gana, eh. Y ganamos también una pluma de fene y un teturbo. turbo. Y ganamos el asterisco de. ¿Qué era este hombre? Exorcista. Tómalo, hay. Del exorcista. Dice. Lo deshace todo y no muestra piedad al enemigo. Devuelve PS y PM al turno anterior. Prefiere las espadas. Deshacer tres. Exorcismo. Pues bueno, sé, la verdad que es algo. es un. es un trabajo que tengo que investigar porque no, no lo he visto nunca. Es la primera vez que lo veo. Y. tiene que ser y es bastante extraño. Tengo que investigarlo, ¿vale? Pues nada, espero que les haya servido como, como ha sido el tutorial para vencer a Geist y compañía. Si es así, dale like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio de Bravely Default o en cualquier otro episodio o capítulo o serie o tutorial o lo que sea de mi canal. Nos vemos en el siguiente. Adiós.